Hola, mi nombre es Ana Pérez y trabajo en una empresa de desarrollo web. En este mini vídeo veremos algunos consejos para optimizar nuestra web, es decir, hacerla más usable. ¿Qué es tener una buena web? Una buena web es aquella que está bien estructurada, que tiene un diseño adaptable, que tiene un contenido optimizado y actualizado, que tiene una carga rápida que tiene un blog y está integrada con las redes sociales y que es accesible. Vamos a ver cada uno de estos elementos poco a poco. Sobre la estructura, una web que está bien estructurada significa que la información que aporta está bien organizada, que tiene una buena lógica, que tiene una buena narrativa, que se entiende, que es inteligible. Esto lo estudia y lo hace la arquitectura de la información, que es... Según Wikipedia, la disciplina y el arte encargados del estudio, el análisis, la organización, la disposición y la estructuración, valga la redundancia, de la información contenida en la web. Otra cosa importante es que en la web haya una fácil navegación, que esto es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por toda la web, sobre todo para encontrar lo que está buscando. También comentar que el código HTML con el que se construyen las páginas lleva implícita una jerarquía que también facilita esta usabilidad como veremos más adelante para lectores de pantalla y cosas así. Sobre el diseño adaptable, ¿qué decir? También se llama Responsive Web Design en inglés y es, digamos, la filosofía que tiene cuyo objetivo es adaptar la apariencia a los distintos dispositivos. Actualmente existen muchos dispositivos como móviles, Tablets, lectores de libros electrónicos, pantallas grandes, etcétera. Y la idea es que en todos los dispositivos la web se vea de forma óptima. El diseño adaptable no es sólo atender al tamaño de la pantalla. También hay que atender a las características propias de cada dispositivo, como es la resolución, la, la potencia de la CPU, la memoria, la conectividad, etcétera. Otro elemento del que hemos hablado es un contenido de calidad frecuente. ¿Por qué? Porque esto es uno de los pilares del posicionamiento web. Que el posicionamiento web es que se te encuentre fácil en los buscadores como Google, Bing, Yahoo, etcétera, etcétera. Todo lo que haga que se te encuentre bien es algo que va a mejorar el, el público de tu web, que va a atraer a más público a tu web. Por supuesto, un contenido textual no tiene que tener faltas de ortografía, tiene que estar bien redactado, sin faltas y muy claro y conciso. Sobre la carga de la web, hay que decir que es el tiempo que tarda una página en cargarse en el navegador, es decir, en, en, en venir desde el servidor hasta tu navegador. Es importante porque mejora el posicionamiento, ya que Google posiciona mejor las páginas rápidas y sobre todo para atender al usuario final, que, es, que nos interesa, que no se canse y abandone la página. En ese caso... Si alguien se cansa de esperar, finalmente abandona la página. Pero no solo abandona esa página que está mirando, sino que además dis le disuade de seguir navegando. Sobre esto, la carga de... La, la carga depende de muchos factores, pero uno de ellos es, eh, sobre todo, las, las imágenes. Muchas imágenes en la misma página, con, mucha, con una gran resolución y tamaño, aunque luego la web se encargue de, de achicarlas, eh, significa que el tiempo de carga es mayor. Y al final la gente se cansa y se va. El blog y las redes sociales. ¿Por qué hablamos de un blog en las redes so y las redes sociales? Porque ¿Para qué sirve un blog en tu web? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de aceros industriales y no tengo nada que contar, aparentemente, pues eso es mentira. Todo el mundo tiene algo que contar muy interesante sobre su sector. Un blog dentro de tu web sirve para darle movimiento, sirve para compartir información de lo que estás haciendo, Sirve para aportar consejos, cosa que eh, la gente suele agradecer. Todo ello lleva a que al final tu público te, te vea como un especialista en el sector. Hablar de las cosas hace que nos, que nos reconozcan y cuanto más eh, confianza tengan en nosotras, más van a visitar nuestra web y más, más posicionada va a estar. La integración de la web y las redes sociales, esto significa que con un solo clic el usuario que está viendo tu web pueda compartir fácilmente esa información con sus redes. O sea, amplifica tu mensaje, la difusión de tu mensaje. Y por supuesto, alguien que esté viendo eso que ha compartido fulanito en Facebook, hace que si le gusta vaya a tu web a verla. Sobre la accesibilidad. Accesible es aquella web que posibilita el acceso a todo el mundo sin excluir a nadie. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces eh, no tenemos en cuenta que también hay, por ejemplo, personas ciegas que utilizan los ordenadores y los dispositivos y utilizan lectores de pantalla para acceder a la información eh, También hay personas sordas, por ejemplo, si ponemos información relevante en un audio vamos a eh, no posibilitar que las personas sordas puedan acceder a esa información eh, También hay personas mayores todos vamos a ser mayores algún día que tienen la visión reducida o fatiga, fatiga visual. Eh, hay cosas tan nimias o tan aparentemente tontas como la luz ambiente. Eh, no es lo mismo ver una web por la noche con el, la luz que genera el dispositivo que, por ejemplo, en una playa con un sol estupendo que igual ese, ese sol hace que el contraste entre colores no se vea bien y no podamos finalmente leer. Lo mismo le pasa a las personas daltónicas. O eh, también hay que tener en cuenta el ancho de banda de la conexión como decíamos antes si, es una, si hay una conexión lenta y encima la, la página va lenta al final la gente no puede leer lo que queremos decir llegamos aquí a un momento para hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido aprendiendo os aconsejamos como siempre que paréis el vídeo y apuntéis lo que vosotros consideréis como resumen yo mientras tanto voy a hacer aquí mi resumen ¿Qué hemos visto en este vídeo? Hemos visto consejos para optimizar nuestra web, para tener una buena web. Hemos hablado de la estructura, hemos hablado del diseño, hemos hablado del contenido, hemos hablado de la carga, del blog y las redes sociales y hemos hablado de la accesibilidad. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por tu atención. Solo comentar que este mini vídeo ha sido realizado utilizando LibreOffice como editor para las transparencias minimalistas, Sournal para escribir sobre las transparencias y Simple Screen Recorder para grabar la pantalla y la voz. Todo ello sobre un equipo Linux con Ubuntu 14.04. Muchas gracias.